también esta mini presentación, no os preocupéis, eh, Pilar López, eh, General Manager de, de Microsoft, como, como el año pasado. Lo primero, um, porque creo que hay que ser agradecido como, como es, hay que ser, todos los bien nacidos somos agradecidos, eh, me gustaría presentaros a David Santos, que es el director de, de la Escuela Politécnica Superior, que tan amablemente nos ha cedido estas estas instalaciones. David, por favor. Sí. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos en nombre del rector a de la Universidad San Pablo. Eh, como dice Pablo, me llamo David Santos y el director de este centro. Eh, estáis en la Escuela Politécnica Superior, no sé si algunos habéis venido a algún otro evento como Code Motion o Commit, que también los hacemos aquí. Nos dedicamos a la ingeniería y la arquitectura. De hecho, he visto a algunos antiguos alumnos aquí. Eh, confío en que lo paséis bien que el evento sea fructífero y cualquier cosa que necesitéis, bueno, pues, hablad con Pablo, él habla con nosotros. Estamos aquí para apoyaros. Muchas gracias a todos y disfrutad. Gracias, David. Y el siguiente mensaje es para todos y para cada uno de vosotros. Es simplemente gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos un año más. Yo creo que eh, es un evento que año a año queremos, y así lo estoy demostrando vosotros, que se, con, se, se consolide en el panorama de eventos de, de tecnología Microsoft aquí en España y creo que eh, es bueno para todos. Eh, simplemente, de nuevo, gracias, gracias y gracias. Por otro lado, y lo diré varias veces en esta presentación, nos hace falta vuestro feedback. y Yo creo que eso es lo más importante que os vamos a pedir hoy. Queremos seguir creciendo Queremos seguir haciendo las cosas mejor y mejor cada día. Seguramente encontraréis defectos, perdonar, Pero insisto, es muy necesario para nosotros vuestro feedback, como vais a ver después. Hemos escuchado el año pasado, sabéis que hicimos, un feedback, hicimos su petición de feedback, y encima lo hemos recibido, que es lo, lo, lo importante y lo interesante. Y lo hemos aplicado en la ADONNET 2019 y queremos seguir aplicando en función de lo que nos vayáis diciendo. Lo primero, nos pedisteis más tiempo. Nos pedisteis más tiempo entre sesión y sesión. El año pasado parece ser que... no parece ser, fue. Eh, demasiado apretado los tiempos para ir de una sala a otra. Hemos dado hasta 20 minutos este, este año. Nos habéis pedido más tiempo de café, que fue demasiado corto. Una gente no tomó café, no pudisteis hablar. Yo creo que también esa parte eh, hemos dado un cuarto de la más. Y eh, en el tema de, de comida, para algunos hizo largo y para otros había pocas cosas que hacer. Como veréis, eh, hemos traído algunas cositas para que eh, podáis visualizar como frikis que somos todos. Y aparte de esto, tendremos musiquita, que nos va a venir bien a todos y encima uh, vamos a tener bastante calor. Sabéis que alrededor de todo el evento hay unas fuentes eh, que hemos instalado para eso. ¿vale? En, la, en la clausura um, vamos a hacer una cosa que el año pasado oh, eh, también hicimos, que va a ser un sorteo de regalos, pero este año va a ser eh, a través de, de Kahoot. Vamos a ponernos unas, unas preguntillas eh, simpáticas y divertidas para proceder al sorteo de, de, bueno, o la entrega de, de regalos a los, a los mejores. Y aquí viene lo más importante. Lo primero, dar gracias a, a Carlos Fernández, que eh, nos ha cedido, nos ha hecho oh, esta, esta pequeña web de feedback. ¿vale? Tenéis, por supuesto, el código fuente a vuestra disposición si, si así lo demandáis. Y simplemente eh, me gustaría que, eh, y si es posible, y os lo agradeceríamos eternamente, feedback.net2019.com dar el feedback de cada sesión a la que asistáis. ¿Por qué? Porque lo que queremos, lo que buscamos es adecuar este evento a vuestras necesidades. Son cuatro tracks los que tenemos. No sabemos si tenemos que hacer más o menos. Eh, intentamos buscar novedades, intentamos traer speakers eh, de Microsoft Corporación o de Europa incluso, de Alemania, eh, gente, eh, otros... Eh, otros eh, ponentes eh, ya bien conocidos, pero a lo mejor queréis que giremos hacia determinados temas. Y eso es lo que nos interesa. O hay cosas que nosotros pensamos que son importantes o interesantes y vosotros, eh, bueno, nos parecen eh, lo más interesantes. Por eso os pedimos, insisto, que nos deis feedback sincero. No os preocupéis, machacarnos. Preferir, preferimos eso a que, a que os calléis. Y como os he comentado antes... ¿Qué cositas hemos traído para que, podamos, para que podáis ver ¿vale? durante la comida, durante el café? Cosas que, eh, por supuesto, no son de negocio, son simplemente eh, tecnológicas y que creo que pueden ser de interés para, para todos. Lo primero es Wave Engine. Wave Engine eh, es un motor eh, 3D multiplataforma muy orientado a Industria 4.0 y Retail que llevamos haciendo hace más de ocho años que por supuesto no tiene ningún tipo de coste, ni oculto, ni nada. Es simplemente quien quiera lo usa y quien no, no. Este año estamos, con motivo precisamente de la Donet, lo hemos estamos presentando una preview que será antes del lanzamiento, que seguramente será en, en septiembre. Y como podéis ver, estamos dando soporte a las últimas tecnologías gráficas, vulcan Metal y por supuesto x 12. Hemos hecho un, un nuevo editor basado en WPF, que cuando lo veáis os llamará la atención porque es sorprendentemente parecido que no igual a Visual Studio. Eh, hemos reescrito el core eh, directamente para que sea NetStandard 2 y NetCore 3.0, que creo que es importante, yo creo que es el único motor a nivel mundial eh, que lo soporta directamente ya. Esto nos ha costado dios y ayuda, pero damos, hemos dado soporte a HoloLens 2.0, lamentablemente, no os las podemos mostrar hoy aquí, es una pena, pero ha sido imposible. Y otra cosa que yo creo que es muy importante en el ámbito de las aplicaciones para la Industria 4.0 es eh, dar soporte de este tipo de aplicaciones directamente en el navegador. Eh, los ingenieros que lo, los ingenieros informáticos que lo han hecho están, están fuera y cualquier pregunta que queréis hacerles estarán a vuestra, a vuestra disposición, incluso con demos, un poco para que veáis todo. Por otro lado, otro experimento oh, divertido eh, es nuestro A-Kit, o Cerdikit, conocido internamente en la casa, eh, que aunque para nosotros es una plataforma móvil de inteligencia artificial, la gente le llama el cochecito, no sé por qué. Tiene pinta de coche, es un coche, pero hace muchas más cosas. Um, al final lo que pretendemos con esto es tener una plataforma de hardware que tenga hardware de diferentes fabricantes en el que podemos ejecutar pruebas de inteligencia artificial. ¿Vale? En este caso contamos con dos. Una que es el manejo autónomo del coche con HoloLens. Lamentablemente, y por temas de seguridad, no podemos ponerlo en el suelo, pero podéis ver con el simulador que aparece en la HoloLens eh, cómo se movería y con el LIDAR que tiene, pues los, los, los obstáculos que podría evitar. ¿Qué tiene dentro en, en todo ese tocho? Pues tiene un LIDAR, dos cámaras industriales, una cámara estéreo z eh, una Surface una, y dos tarjetas añadidas, la, la Coral y la NVIDIA Jetson Xavier para hacer las pruebas de inteligencia artificial, las demos que pretendemos hacer. Simplemente lo tenéis fuera, eh, podéis usarlo, probarlo, lo que, lo que queráis. Por otro lado, eh, hemos traído también un panel que hemos, que hemos construido, eh, que creo oh, que hay la gente que lo ha hecho se ha, se ha esmerado, en el sentido de que se ha hecho un firmware especial con, con Arduino para gestionar el panelito. Y vais a ver que ahora mismo soporta HoloLens 1 y 2. Solo vamos a ver la versión 1. Eh, vais a ver también que hemos construido un Spectator View de, con un iPad para que el resto de gente podáis ver la experiencia real que está teniendo la persona que tenga las HoloLens puestas. Y vais, vais, a ver también, ver, vais a poder ver eh, conceptos como oh, gemelo digital está también a vuestra, a vuestra entera disposición. Por otro lado, el futuro, el futuro de este evento. ¿Qué, ¿Qué es lo que pretendemos por ser totalmente claros y honestos con vosotros? Lo primero de todos, tengo el gusto de presentaros Singularity Test Day, que eh, es el evento que queremos posicionar en España como el evento de referencia en el área de inteligencia artificial y que pretendemos celebrar todos los años en Barcelona. Este año, como primer año, vamos a contar con dos eh, tracks. Estamos eh, eh, hablando con gente, yo creo que, eh, bastante eh, importante o conocida en el mundo de la inteligencia artificial eh, para lograr un evento que sea, bastante, que sea muy atrayente, no nos vamos a engañar. Será en noviembre, en Barcelona, no nos decimos la fecha exacta, porque como siempre dependemos, de los, dependemos de, del sitio que estamos en ello. Es decir, que esto al final lleva más tiempo que muchas veces de lo que pensamos. Y, por supuesto, no nos vamos a olvidar de la .NET 2020. Será en junio, será el año que viene también, y, por supuesto, será, será en Madrid. Eh, y dado que queremos hacer, porque era bonito la 2020, yo creo que, que es una fecha ¿eh? la Feria Mundial, eh, queremos hacer el superevento. Y para hacer el superevento necesitamos el superfeedback. Con vuestra ayuda y con el feedback de aquí salga, nos comprometemos a hacer el mejor evento posible para el año que viene. Insisto, contamos con vosotros y con vuestro, con vuestro feedback. Y nada más. Quiero presentaros a Pilar López, que nos va a dar el mensaje del fabricante, <risa> eh, que yo creo que es importante, de cómo están viendo ellos eh, el futuro, de, o el futuro no, o el presente de la tecnología para todos vosotros. Pilar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Eh, es, un, es un honor estar, estar aquí un año más. Eh, muchísimas gracias, Pablo, eh, por, la, por la invitación y por, y por el liderazgo. Es eh, Pablo y, y, y Plain Concept, eh, un, un minuto sobre, sobre ello. Plain Concept, yo creo que para, para nosotros y, y, para, y para vosotros, sin duda, es, es un referente en, en innovación, es un referente en tecnología, es, es un referente en, en inteligencia artificial, en, en llevar inteligencia artificial a la realidad, a la realidad de las empresas, de los procesos, es un referente en en realidad mixta, en realidad virtual, y para nosotros es una garantía todo lo que hacemos con, con ellos, con, con el equipo de Plenconse, pero claramente también sois una referencia a la, hora de, a la hora de convocar y a la hora de atraer y a la hora de, de preparar eventos que, que maximizan el, el tiempo que dedicáis a ellos y que maximizan la capacidad de, de aprender. Así que enhorabuena por, enhorabuena por esa capacidad de convocatoria. Es para, para Microsoft y para mí es un, es un verdadero honor estar, estar aquí hoy. Eh, quería, bueno, quería yo creo que empezar por algo que, yo, que tenéis todos clarísimo ¿no? y es la gran oportunidad que supone hoy trabajar en tecnología. Trabajar en tecnología en España, trabajar en tecnología en el mundo, pero trabajar en tecnología en España. Empezamos a ver ya cómo eh, industrias distintas, la de la tecnología, están demandando y están, están contratando más ingenieros de software, más informáticos, más ingenieros o, o más tecnólogos, incluso que las propias empresas de tecnología. Es algo que no habíamos visto hasta ahora y que representa una gran oportunidad para, para el talento, para el gran talento que tenemos en, en nuestro país. Y, y bueno, vosotros lo veis en lo veis en primera persona. Res, representa también una, una gran responsabilidad, porque os, os pasará y nos bueno, nos pasa en Microsoft, yo creo que tenemos el privilegio de estar en os diría, en todos los grandes procesos de transformación digital que están ocurriendo en el país y la responsabilidad que eso supone a la hora de llevarlo a la práctica y a la hora de, de, de ver cómo se transforman las compañías, cómo transforman la forma en que se relacionan con sus clientes, con sus empleados, la forma en la que lanzan productos y servicios al mercado, es una gran responsabilidad. Y, el cómo, y del cómo se hace va a depender el futuro de esas compañías y yo me atrevería a decir sin... sin yo creo que sin riesgo a equivocarme que el futuro de la, de la sociedad o el futuro de los modelos empresariales tal como los conocemos. Desde el punto de vista de Microsoft, yo creo que la, la actividad, la innovación, eh, la, la capacidad para responder a esas necesidades está siendo más, diría, más apasionante que nunca y más dinámica y frenética que nunca. Con una visión de, del mundo de, de hacer posible el, el Intelligent Cloud en el Intelligent Edge... Eh, el desarrollo de, de una visión de plataforma y de distintas plataformas diría que es, de nuevo, más apasionante y más, más dinámico que nunca. Queremos ser una compañía de plataformas, ser una plataforma para nuestros clientes, para nuestros partners, para la, para la sociedad, para el mundo, para que cada uno pueda hacer aquello que se propone en, en ella. Y esa visión de plataforma creo que ya se, se define muy bien alrededor de cuatro, de cuatro plataformas. Alrededor de Azure, la, la, la infraestructura híbrida, el, la, la plataforma para, para gestionar los datos y para, y para aplicar la inteligencia artificial y para desarrollar las aplicaciones del futuro. Eh, en términos de, de footprint, sabéis que ya contamos con 54 regiones de data centers, que tenemos un footprint eh, mayor que el de nuestros competidores juntos que tenemos todas las certificaciones que nuestros clientes puedan necesitar, necesitan hoy y puedan necesitar y que trabajamos con los reguladores de una manera, creo que, pionera en este, en este ámbito y que se trata de una plataforma abierta. Estamos hablando no solamente de Linux, por supuesto, pero estamos hablando de, de acuerdos continuos y desarrollos continuos para que, que podamos eh, apoyar, que podamos respaldar todo tipo de, todo tipo de workloads. Es diría el, el principio de, de todo, pero también Microsoft, eh, Microsoft Dynamics 365 y, y Power Platform. Power Platform es, es una realidad es, y es, empieza a ser el, yo diría que un poco el, lo que une todo el, toda la tecnología y une todas las plataformas y está permitiendo que cada vez más empresas empiecen a transformar sus procesos eh, y empiecen a transformar sus procesos y llevar esa transformación a todos sus usuarios, a todos los empleados de las compañías. Hemos reescrito Dynamics 365 para hacerlo una, una aplicación nativa, cloud, y Dynamics 365 para nosotros es lo que va a permitir que las compañías sean verdaderamente data-driven. Una compañía no es data-driven si no es capaz de obtener datos de un sistema, llevarlos a otro sistema, romper los hilos tanto organizativos como tecnológicos y poder hacer eso en tiempo real. Y eso con Dynamics 365 y Power Platform empieza a ser una realidad. Todos conocéis Microsoft 365, eh, el, la plataforma de colaboración, de, de, de comunicación, de, de creatividad. El, la aparición de Teams y el uso de Teams es algo que nos está sorprendiendo a todos. Es el producto que, con una adopción más rápida en la, en la historia de Microsoft. Eh, desde Microsoft España nos sorprendemos muchas veces cuando vemos cómo... Teams se está usando en una fábrica, en una planta, en una pyme, no solo en, en una oficina de una gran corporación. Y nos sorprendemos cada vez más con cómo eh, aplicaciones de negocio se están llevando a Teams y Teams se está convirtiendo en el verdadero sistema operativo para muchas compañías. Como digo, es el producto de Microsoft con la adopción más, más rápida. El, estamos viendo una adopción, un uso exponencial. Y, y bueno, creo que es un, una plataforma para desarrollar ese mundo de aplicaciones que todavía quizás ni nos imaginamos. Y no me quería olvidar de, de gaming, ¿no? donde la compañía sigue apostando muy fuerte para dotar de las mejores herramientas para el desarrollo de, de videojuegos. Esta visión de plataforma no sería, o sea, sería solamente tecnología y no sería la plataforma de, de, de, que eligen nuestros clientes si no somos capaces de generar y seguir generando esa confianza, que creo que la última vez que estuve con vosotros comentamos y que cada vez, es, creedme que cada vez más, las decisiones de tecnología se toman además con, un, con una visión de puedo confiar, puedo establecer una relación a largo plazo, los datos de mis clientes van a estar seguros, los empleados de Microsoft, sus partners, las empresas de tecnología que trabajan en tecnología de Microsoft van a proteger los datos de mis clientes en todo momento, van a cumplir con la regulación, van a aplicar la inteligencia artificial con criterios claros de equidad, de inclusión, de diversidad. Todo esto cada vez es más relevante y la, y la, la oportunidad es inmensa, pero la responsabilidad para todos los que estamos en este, en este mundo es también inmensa y donde quizás uno de, los, uno de los aspectos que más confianza nos dan es el contar con el talento cada vez más diverso que con el que contamos en, en la plataforma, trabajando en la plataforma y haciendo esto realidad. Haciendo esto realidad nos permite cada vez más entrar en, en partnerships estratégicos, en compañías que eligen la plataforma de Microsoft como su plataforma preferente y que empiezan a transformar y a desarrollar sus modelos de negocio en la plataforma. Y donde, volviendo otra vez a esa visión de confianza, tanto Microsoft como sus partners entramos en una verdadera relación de partnership, donde estamos expuestos a su modelo de negocio, donde estamos expuestos a su estrategia, donde comparten el plan estratégico con nosotros, donde utilizan nuestra tecnología para, para relacionarse con sus clientes. Esa, ese tipo de partnership en la que muchos, muchos de vosotros lo estáis viendo no es posible sin ese dinamismo y esa innovación constante para desarrollar esa plataforma abierta y sin esa capacidad de generar confianza que entre todos estamos generando. Estos son algunos de los nombres de los, que, bueno, de los que podemos hablar públicamente y compañías en las que, como digo, entramos en ese tipo de partnership. Veréis que hay compañías de todo tipo, organizaciones de todo tipo, grandes, pequeñas, organizaciones que llegan a los fans, organizaciones que llegan a, a las pymes, como es el caso de, de AENOR, y también organizaciones donde estamos... Eh, llevando el, el valor de la tecnología y el papel de la tecnología a personas con discapacidad, como es el, el, el partnership que tenemos con la ONCE, o incluso transformando el, el, mundo de la, el mundo de la salud con todo el trabajo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid con distintos hospitales, con La Paz, con el Gregorio Marañón. O sea, Permitidme que haga un paréntesis aquí. Eh, Sabéis que Madrid, hoy estamos, en, hoy estamos en Madrid, es una de las regiones del mundo con con mayor esperanza de vida, solamente superada por alguna región de Japón. Eh, por supuesto, cuando hablamos con los profesionales de la sanidad, se lo achacan todo a la calidad del sistema sanitario. Estoy convencida de que hay otros, hay otros factores, no solamente ese, pero la realidad es esa. La realidad es que aquí en Madrid tenemos ese sistema, ese sistema de salud que claramente eh, tiene, bueno, primero tiene la madurez para poder pensar en, en, en inteligencia artificial, pero también tiene la necesidad de aplicar tecnología para poder eh, conseguir la, la sostenibilidad. Entonces, como os digo, plataforma y confianza nos permite entrar en este tipo de partnerships con compañías y organizaciones como las que tenéis en la, como las que tenéis en la pantalla. Para acabar, eh, me gustaría, bueno, un poco el iba a decir, la cuña publicitaria ¿no? de las cosas que son importantes en, en Microsoft, que son importantes para Microsoft y que me gustaría compartir con vosotros y de alguna forma haceros partícipes y, y, que, y que nos ayudemos y que nos ayudéis a, a llevar esto cada vez más, más lejos. Eh, learning. ¿no? Yo creo que el ejemplo de hoy o sea, conozco pocos sectores o conozco pocos ámbitos donde ¿no? pues todas las, todos los que estamos aquí hoy seamos capaces de encontrar el tiempo para dedicarlo a a aprender, a ir más allá, a estar con expertos, a estar, con, otras, a, a estar con, la, con la comunidad, a beneficiarnos de lo que todos... De verdad, conozco pocos sectores donde esto ocurre y esto es una realidad y creo que eso es algo que tenemos que, que proteger y que tenemos que llevar más allá. En Microsoft hemos puesto dos, dos herramientas, Microsoft Learn y, y el AI School. Microsoft Learn... Nos permite, tanto dentro de Microsoft como fuera de Microsoft, eh, establecer unas rutas de aprendizaje y formarnos en aquello en lo que queremos formarnos. Es, es una herramienta fantástica, seguro que la conocéis y os pido que nos ayudéis a llevarla cada vez más, cada vez más lejos. Y lo mismo con el AI School. Muchas iniciativas alrededor de llevar... Eh, las capacidades de inteligencia artificial, la tecnología, los casos de uso, a donde, ¿no? a donde nos ayudéis a, a llevarla, con el objetivo de hacer una sociedad cada vez más digital y cada vez con más capacidades digitales. Eh, en este sentido, comentaros también el, el esfuerzo que estamos haciendo dentro de Microsoft. Dentro de Microsoft hemos lanzado nuestra, ¿no? nuestra versión del Microsoft Learn, le llamamos el TSI, Technical Skill Initiatives y, y bueno, muy orgullosa comparto con vosotros que el equipo español lideramos a nivel mundial en el, en el uso de esta herramienta y en, los, ¿no? en, el, en el consumo de planes de formación a través de esta herramienta. Estamos muy orgullosos de ello y, bueno, y de hecho hemos conseguido algún pequeño premio interno que nos va a permitir llevar esto incluso más lejos, llevarlo a ámbitos desfavorecidos y a, de nuevo a conseguir que la formación digital y la formación técnica pueda llegar cada vez más lejos. Entonces, en este sentido, os pido vuestra, vuestra ayuda y vuestro compromiso. Sé que para vosotros esto es importantísimo y, y, como decía Pablo, cualquier feedback en este sentido, cualquier feedback en términos de lo que supone Microsoft Learn, funciona para vuestras necesidades, no funciona, os gustaría que incorporara a qué, estamos totalmente abiertos a, a ese feedback, nos gusta muchísimo ese feedback porque esto es fundamental para para nosotros, para la plataforma, para el ecosistema y, al final, para la, para la sociedad. Así que, esto es, lo que os quería, esto es lo que os quería comentar. En nombre de, de Microsoft, eh, muchísimas gracias, como decía Pablo, por, por estar aquí, por dedicar el tiempo a aprender, a ir más allá, a estar en contacto con la comunidad, a estar en contacto con los expertos. Espero que sea un gran día. Os dejo con un, con un vídeo que seguramente que va a seguir ayudando a, in, a inspirar y a crear el contexto para que el día sea realmente especial. Muchísimas gracias. Innovation is not just a word, it's an action. With artificial intelligence, we are not crawling or walking or running. We are flying today. Microsoft AI helps an architect bring history back to life. He doesn't see data. He sees fragments of our past. This is now. Artificial intelligence helps farmers grow more food with less resources. She's not collecting information. She's feeding a growing population without wrecking the planet. This is real. An engineer explores how AI could help the deaf see sound. She's not looking at obstacles. She's staring down opportunity. Innovation doesn't see the possibility of tomorrow. It creates tomorrow. And are you ready for the headline? Tomorrow is here today. Y por último, y, y yo creo que no, no menos importante, eh, me gustaría que, que os fijaseis en, en los seres que están a vuestra derecha y a vuestra izquierda, en los que están delante y detrás. Y veréis y comprobaréis que son seres, personas eh, tecnológicas, seres con los que o personas con los que compartimos posiblemente un gusto exacerbado por la tecnología y posiblemente también eh, profesión. Y esto, por si no lo sabéis, es un entorno libre de competencia. Aquí estamos para pasárnoslo bien, aprender, hablar, intercambiar opiniones, que yo creo que es lo divertido de todo esto. Por eso os pido hablar entre vosotros. Aquí hay gente eh, que os va a responder cualquier duda. Um, y yo creo que al final lo que os vais a llevar de todo es, más o menos, las presentaciones que os gusten, pero sobre todo los contactos. Eh, las conversaciones que tengáis aquí simplemente eso y por otro lado, oh, cedo la palabra a, a Scott Hunter que nos va a hacer la, a la Keynote muchas gracias de nuevo muchas gracias por estar aquí